Cuando vi el vídeo de Jaime Altozano de cómo hacer 8D, pensé, wow, seguro que va a usar un software sofisticado y poco accesible, complicadísimo de utilizar. Y el tutorial de hoy lo vamos a hacer en Reaper, extremadamente sencillo. Mm, bueno... Pues... Ya tengo algo productivo que hacer con mi vida. Entonces caí en la cuenta. Eh, ¿Y qué demonios voy a hacer yo de 8D? ¿Alguna de mis canciones? ¿Quién demonios va a querer escuchar eso? ¿Un audio súper realista recreando un escenario? No tengo las habilidades como para hacer eso. Bueno, podría buscar los stems de alguna canción conocida, como él sugiere, y va a hacer algo. Pero no encontré nada interesante. Entonces razoné. Bueno... Puedo hacer algo que tenga que ver con Jaime, así que... Braunstein... Nah, eso es como hacerle la pelota a alguno de tus profesores. Uh... ¿Eh? ¿Eh? Ah, mira, llevo desde hace como un mes obsesionada con Hamilton. Y dirás tú, ¿qué demonios es Hamilton? Hamilton es un musical de Broadway escrito por Lin-Manuel Miranda, que es un tío genial, que ha escrito varias canciones de Moana y... No, no sé, es genial. Que narra la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Se sitúa alrededor de 1776 y narra la guerra de la independencia vista desde el punto de vista de Alexander. Básicamente... Te cuentas su vida. ¿Y para qué quiero yo saber la vida de uno de los padres fundadores de Estados Unidos? Eh, no lo sé, no, yo, yo tampoco lo sabía, yo tampoco lo sabía y... Pues ahí está la obsesión. Esto es una maldita genialidad y no sé cómo demonios un ser humano ha podido crear tal obra de arte, pero ahí está um, esperando a que la admiren, así que ve y admírala. ¿Qué haces aquí si no te has visto Hamilton? Vete a ver Hamilton, o el vídeo de Jaime al menos, porque no sé, ¿qué, qué haces aquí? Eh... Yo no sabía que había estado esperando toda mi vida porque alguien me presentara algo así hasta que me lo presentaron, y, y no me arrepiento, la verdad. Mis pensamientos han sido reemplazados por los personajes rapeando en mi cabeza mientras repiten sus nombres una y otra y otra y otra vez. Pero… ¿8D? Es difícil que algo quede bien con 8D. Espera. Una de las mayores virtudes de Hamilton es su versatilidad. Se parsea por diferentes estilos, ritmos y sentimientos como si estuvieran en su propia casa y crea contrastes que hace que sus canciones sean tan icónicas y pegadizas. Un mismo personaje puede transmitir la más sincera alegría hey, hey, hey, hey, hey. o la más profunda tristeza. You, you, you, you. Una dulce nostalgia. O una gran potencia. Sensualidad. Hey, hey, hey. O camaradería. O incluso... I... ¿Qué es esto? ¿Una especie de ambición silenciosa? ¿Un ruego? No lo sé, pero ya lo tengo. The Room Where It Happens me pareció la canción perfecta que iba a pegar con 8D. Pero ha sido complicado hacerla, y le he tenido que dar varias vueltas a este cover. Primero rebusqué por internet por si acaso estaban disponibles las pistas separadas de la canción para poder editarlas. Pero era demasiado optimista. Entonces caí en la cuenta. Absolutamente todo el soundtrack del musical está disponible gratuitamente, de manera oficial, en YouTube. Pero no solo eso, también están todas las instrumentales de TODAS las canciones. ¡Mira que hay que ser buena gente! Yo creo que en realidad solo tratan de animarte a que pruebes a rapear en inglés, solo, en tu casa, y entres en depresión por no ser capaz de rapear ni el poema de Philip. Poem Pero bueno, tenía la instrumental de la canción y la canción original pero no tenía las voces por separado, así que hacer el efecto de 8D perdía la gracia. Tenerlas separadas me daría una gran ventaja, porque teniendo en cuenta que partes de la canción son habladas y no cantadas, dado que es un musical, podría hacer una conversación en la que las voces rodeen tu cabeza. Como dice el dicho que me acabo de inventar, si no tienes voces, ¡haz tus propias voces! Acorté la canción lo máximo que pude, porque claro, la canción original te cuenta toda la trama de los chanchullos que se decidían in the room where it happened, y yo no tengo el interés ni el tiempo para montar eso ni lo tiene la gente para escucharlo. Así que de una canción de 5 minutos con 19 segundos me ha quedado un cover de 2,23. Me he ventilado 3 minutos de canción eh, de gratis. Y luego nos quieren enseñar a resumir textos en el colegio principiantes. Así que grabé las voces, las monté, las ordené, ajustando algunos volúmenes, empecé a experimentar con el 8D con la conversación del principio. Me di cuenta de que me faltaban voces y coros. Muchos coros. Los grabé, los monté, tenía como veintipico pistas, nunca había trabajado con tantas pistas, seguí editando el 8D de las voces principales, me puse a añadir 8D a todas las voces, complicando todavía más la clasificación de las pistas, si cabía, complicándome el trabajo, y cuando monté... Todo el 8D de las voces pensé, oye, ¿y si le añado efecto también a la instrumental? Así que lo dupliqué y lo comencé a trabajar por separado. Ecualicé el bajo al máximo en una pista y los agudos en la otra. Y me quedó algo como así. Que quedaba guay. dices, oye, sí, pues mola. Y luego lo escuché con las voces y me di cuenta de que me estaba mareando. He llegado a la conclusión de que el cerebro se cansa muy rápido editando audio 3D, la mente termina por confundirse y ya no identificas de dónde viene cada sonido. Así que tenía que dejarlo reposar, volver un rato después o al día siguiente y con los oídos frescos seguir en ello. Quité el 8D del instrumental, ajusté los detallitos que me quedaban y terminé el audio. Ha sido un proceso muy difícil porque he editado pocos audios y esto es lo más complejo que he llegado a hacer en mi vida. No es que sea una productora musical ni aspire a ello. Mi cover no le hace justicia a la canción original, es obvio, pero supongo que ha aprendido muchas cosas. Ha sido un reto bastante entretenido, así que ahí va el resultado final del cover. <risa> Disfrútalo. Oh, Mr. Secretary! Mr. Burr! So <laughs> Did you hear the news about the Old General Mercer? No! You know, Clemence Street? Yeah! They remembered after him the Mercer Legacy secure! show. Sure. You Who know he had to do was die! That's a lot less work! We ought to give it a try! Ha! How are you gonna get your death plan through? I guess I'm gonna finally have to listen to you! Really? So! less Smile! Text to get my plan on the congress for Hamilton. I'm sorry, bro, I gotta go, but decisions are happening over there, <laughs> No one knows what's in room. what it happened, what it happened, the room What it happened. Happen? Happen? No one knows what's in jump where it happened, no what it happened, The whom what it happened? <laughs> no one really knows how the game is played. The art of trade out, such a good thing. in the room where it happens. When you got skin in the game, you stay in the game But you get a win unless you're playing a game Oh, you got up for it, you can't paid for it You get nothing if you Wait for it, wait for it, wait, wait. What do you want, what? What do you want for? If you stay for nothing, what do you want for? Uh, I wanna be in the room where it happened The room where it happened I uh -huh. Wanna be in the room where it happens. The room where it happens. I wanna be, I wanna I wanna be, be in. in the room where it Espero que te haya gustado. En el caso contrario, no devolvemos el dinero. Lo siento. Puedes tirarme tomate si quieres. Hay una cuarta pared en medio de nosotros. Así que estoy protegida del odio ajeno. Dejo por aquí el vídeo de Jaime y algún que otro de mis vídeos. Así que si estás satisfecho con lo que he hecho, Dios me ha salido rima. Sígueme para no perderme la pista. Yo soy Sarita Becho. Y gracias por escucharme. Oh, oui, oui, mon ami, je The Lancelot of the revolutionary set. I came for afar just to say bonsoir to the king, to say who is the best, c'est moi. To the union, hope that you're from it. May be satisfied. You're welcome. You're welcome for my existence. You're welcome for the fact that you get to meet me.